Hola gente, Pura Vida, soy Alonso Castro y este es el canal de Más Tecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre opciones que existen para poder extender la red de internet y la red Wi-Fi en su casa o empresa sin necesidad de tener que instalar cableado adicional. Para eso tenemos como primera opción el eh, extensor de red Wi-Fi que lo que hace es toma la señal del computador principal, la regenera la potencia y la extiende en una zona donde no tengamos cobertura adecuada. Y la segunda opción de la que estaremos hablando son los PLCs, los Powerline Communications, que permiten extender la señal de Internet por medio de estos dos equipos a través de la red eléctrica del lugar donde usted necesite hacer esa extensión. Así que quédense con nosotros, la explicación de hoy no la va a encontrar usted en cualquier otro lugar y es muy importante e interesante y le puede ayudar a solventar esos problemas de cobertura que tiene. Es totalmente normal que la red Wi-Fi de su casa no llegue a todos los rincones o si llega, su señal sea tan débil que al utilizar el internet se siente muy lento. Esto sucede por diversos factores, entre ellos la calidad y tecnología del enrutador WiFi que le ha instalado el proveedor de servicios, el tamaño y cantidad de pisos de su casa, los materiales con que se construyó o la interferencia que otros dispositivos de uso diario puedan causar. Existen diversas opciones de equipos que nos permiten extender la red inalámbrica a toda la casa. Entre ellos tenemos los repetidores de señal Wi-Fi y los Powerline Communications o PLC. Ambos tienen en común que no requieren la instalación de cableado adicional, Hacemos una pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje sus dudas o comentarios en la parte de abajo de este video. Repetidores de señal Wi-Fi Ahora vamos a probar el extensor de señal Wi-Fi que lo que permite es tomar una señal de una red que ya existe y transmitirla a otro lugar donde la señal esté llegando muy débil o el ancho de banda sea muy poco porque está muy alejado. Entonces vamos a la parte de abajo, lo vamos a probar, vemos cómo funciona y hablamos un poco más sobre esto. Estamos en la parte de abajo de la casa donde vamos a hacer la prueba de cómo funciona este repetidor de Wi-Fi. lo que eh, necesitamos es eh, ponernos en un punto donde todavía la señal Wi-Fi del enrutador principal llegue con un nivel de potencia por lo menos de un 50% para que este equipo pueda tomar esa señal y regenerarla adecuadamente entonces vamos a hacer la prueba necesitamos estos taponcitos de seguridad para niños pequeños y conectamos el, el repetidor Wi-Fi. Presionamos este botón para que él se autoconfigure y esperamos unos instantes a que realice la autoconfiguración. Él está ya eh, trabajando, vamos a ver en cualquier momento cuando empieza a transmitir datos ya está haciéndolo en 2.4 y ya empezó a trabajar en 5 GHz también entonces eh, así de sencillo podemos extender la red utilizando un extensor Wi-Fi esto tiene algunas ventajas como su bajo precio es un equipo muy sencillo de instalar es un equipo muy liviano eh, y pequeñito no requiere de mucho conocimiento para ponerlo a funcionar la desventaja que tiene es que si el punto donde necesitamos extender la red no tiene suficiente potencia de Wi-Fi del equipo principal, él no va a poder regenerar esa señal y enviarla adecuadamente. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si este es el equipo que funciona para nosotros. Powerline Communications PLC. Ahora vamos a probar cómo funcionan los Power Line Communications o PLCs, que son estos dos equipos que están acá siempre se conforman de dos o más equipos y lo que hacen es extender la red de internet utilizando eh, el cableado eléctrico de su casa entonces lo que tenemos que hacer es conectar el PLC emisor en un toma que esté bastante cerca del enrutador principal y conectarle un cable de red desde el enrutador al PLC eso lo que va a hacer es que envía señal de internet a través del de cableado eléctrico y luego vamos a colocar el PLC receptor que puede ser uno o varios en los puntos donde queremos extender eh, la red así que bueno empecemos la prueba Acá vamos a desconectar, yo tengo un UPS acá, lo vamos a desconectar y vamos a poner el PLC y luego eh, aprovechamos este espacio y conectamos eh, de nuevo el UPS tomamos el cable de red o Ethernet que viene desde el enrutador principal y lo ponemos en alguno de los dos puertos que tiene el equipo en este momento ya estamos distribuyendo la señal de internet por medio del cableado eléctrico. Ahora vamos a ir a la parte de abajo de la casa y vamos a conectar el segundo PLC receptor para que ustedes vean cómo es que se hace la extensión. estamos de nuevo en el primer piso de la casa y vamos a colocar el plc receptor en el punto donde queremos hacer la extensión del internet en este caso vamos a usar este toma eléctrico y desde acá hacer la distribución vamos a soltar entonces esta ups que está conectada acá vamos a conectar el plc y vamos a volver a conectar la ups eh, yo tengo acá dos cables que utilizo uno para darle conexión de internet a la televisión y el otro para otro dispositivo que está acá y por lo tanto voy a aprovechar los puertos que tiene el PLC para poder conectar esos cables y darles eh, la conexión a internet, ahí está uno y ahí estaría el otro, entonces a partir de este momento este equipo está haciendo la distribución de la red de internet por medio del wifi y también nos permite conectar cableado de red directamente. Hay que tomar en cuenta sobre el PLC algunos aspectos, una de sus grandes ventajas es que usted puede colocar más de uno de estos equipos receptores en los puntos o aposentos de su casa donde usted quiera hacer la extensión de la señal de internet y también eh, tienen la ventaja de que pueden estar a decenas o cientos de metros y siempre seguir recibiendo esa señal de internet. La desventaja principal de los PLCs es, es que si en su casa hay mucha interferencia electromagnética en el cableado eléctrico o es un cableado que tiene una casa de más de 20 años, eh, podría tener pérdida de potencia y por tanto si por ejemplo usted tiene contratado 100 megabits por segundo de internet le podría estar llegando la mitad o menos y eso es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si este es el equipo que sirve para sus necesidades. En qué caso usar cada equipo? Se recomienda usar los PLC cuando? La casa tiene varios pisos y requiere extender la señal a todos. Las paredes de la casa están construidas con concreto, metal o vidrio. La distancia entre el punto de origen y el punto donde queremos extender la señal es considerable. El cableado eléctrico es adecuado y está en un solo circuito. Es mejor usar un repetidor WiFi cuando la casa tiene un único piso o si tiene más su construcción es mayoritariamente de paredes livianas. La señal del enrutador de origen es suficientemente buena para poderla extender sin pérdida significativa. El cableado eléctrico tiene 20 años o más y no está en buen estado. Se desea usar un presupuesto menor para realizar la extensión. Hasta acá este video. Si le gustó, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje un me gusta. Si usted es una persona que está interesada en la tecnología, quiere aprender sobre ella o es un entusiasta, le invitamos a ver mucho más de nuestros videos en el canal de Más Tecnología. Nos vemos pronto.